la raza, oye sicario, pero la moña, Mira, tú no sabes, atrás de los euros, la casa de la doña, no es coña, no es coña, <risa> mi no que lo teñí, la Oye, tú no sabes, si yo me quillo, yo me quedo con España, yo estoy claro estamos claros de eso, claro esa, mujer, <risa> esa vez más, no hay duda, bro. No hay es bro. más, no hay más que hablar, Nos vamos que? a Madrid, vamos para, para Madrid, Barcelona es la casa, nosotros somos la cara y lo que representamos ya, eso es lo que hay que decir más